Hay que pasar como de costumbre, balance al panorama político, porque al parecer el expresidente Danilo Medina eh, de manera sorprendente, que, que no casi siempre vemos al expresidente Danilo Medina respondiendo ni vinculándose a temas que no están directamente con él, pero al parecer... Ese no es su estilo, Danilo... Sí, ese no es su estilo, ese no es su estilo, entonces al parecer... El expresidente habla de la firma que llevó el padrón de un millón y tantos a la Junta, el expresidente Leonel Fernández, diciéndole que eso no es real. Bienvenido, ¿qué te parece este? Bueno, parece que Danilo Medina se dio por aludido, diríamos nosotros, porque no sabemos cuál es el objeto de haber llevado esta firma a la Junta Central Electoral si quizás no estamos en, en un periodo electoral, uh -huh. o sí, o había una exigencia en ese sentido. O él estaba perdiendo, Leonel Fernández estaba perdiendo el reconocimiento de su partido, ¿no? Uh -huh. Que tuvo que reforzar para llevar eh, firmas. Entonces, Danilo Medina tendrá sus razones. Si es, él dice que son que es una mentira, alguna razón tendrá, porque de organización política creo que Danilo es un maestro. Sí. Y en ese orden creemos que la, la, llevar firma en este momento a la Junta Central Electoral es temporáneo, o sea, no tiene objeto, porque las firmas se llevan a la Junta Electoral cuando se está en la procura de un reconocimiento de, de, de la organización política para participar en las elecciones, pero que sepamos, ese no es el caso de la fuerza del pueblo, ¿no? Mira, precisamente el expresidente de la República, Danilo Medina, calificó como una mentira el depósito de un padrón con más de un millón de afiliados por parte de la fuerza del pueblo y el líder de esa organización, Leonel Fernández, ante la Junta Central Electoral. Al encabezar un acto en la conmemoración del natalicio del extinto líder del PLD, profesor Juan Bosch, el presidente de este partido, PLD, Danilo Medina, dijo que el padrón llevado... Por el también es mandatario Leonel Fernández, son nombres que se escriben en una lista, y ya a lo contrario, el PLD, queso su entender sin juramentas militantes, a diferencia de un padrón que solamente escrito. Bienvenido. Ah, bueno, parece que Danilo Medina tendrá la experiencia de aquel momento cuando el presidente Leonel Fernández llevó firma también en una carretilla al Estadio Olímpico, ¿no? Sí, sí. El Centro Olímpico parece que para enfrentárselo a él mismo, sí. porque era un asunto eh, interno del, del, del partido de la liberación dominicana, sí. entonces llevaron firmas eh, también, de, dice Danilo, inventada. Sí, al parecer dice al pa que son simplemente firmas, simplemente que, no, que a diferencia el PLD está juramentando afiliados, que es muy diferente. Ah, ok, muy diferente. Entonces sí. recordemos ese gesto donde en una carretilla eh, fueron eh, en fila eh, valia carretilla, eh, llevando 2.500.000 firmas, tengo entendido en ese momento. Incluso en cuanto a la, a la, al reconocimiento de la fuerza del pueblo, eh, llevó también una cantidad de firmas de ese reconocimiento que representaban como el 20 o el 20 y tanto por ciento del padrón electoral, sí. pero resulta que en las elecciones, eh, Leonel Fernando obtuvo alrededor de un 4 por ciento de, de, de los votos, entonces quizá Danilo Medina eh, haya hecho una tabulación de, de, de, de, de esos procesos, de esas informaciones, y como él sabe, lo que es eh, quizá firma, juramentaciones, porque es un organizador, sí, podemos sí. criticarle a Danilo Medina cualquier acciones, cualquier eh, situación política, pero de que es un organizador, y él fue que organizó ese partido, mientras Leonel Fernández gobernaba, él sí, estaba sí. En, en su momento preparando el partido, él conoce el sistema. Pero poco. Cre cre gana... creo, escúchame creo, bienvenido, sí. como te dije al principio, como el expresidente Danilo Medina no constantemente vemos arremetiendo ni atacando, pero al asumir esta postura y hacer una comparación de la fuerza del pueblo frente al PLD, creo como que esto pudiera distanciar un poco los supuestos acercamientos demás que pudieran existir entre ambas organizaciones. ¿Qué te parece? Claro, eso podría poner a esos arreglos que se están... Que muchos PLD... Que existe. simplemente son suposiciones, porque son, hasta ahora no hay nada concreto en este sentido. Pero ¿sabes? ellos conversan porque son eh, hijos de, una, de un mismo padre, vamos a llamarlo en este caso hijos del PLD, un partido formado por Juan Bosch, así como otras organizaciones. ¿Podría esto crear algún distanciamiento mayor? ¿Podría haber interés... Agudizar los distanciamientos eh. existentes, porque eh. estamos hablando que hay... Eh, se, de manera muy clara se ha visto que hay un distanciamiento entre ambas organizaciones de, se escucha siempre decirle posible y más pero que hasta ahora no hay nada concreto en este sentido desde luego que sí eh, y esa respuesta quizá de, de Danilo Medina es porque a lo mejor se sienta aludido porque al igual que eh, la firma de la carretilla, sí. la firma de la carretilla, esto iba contra el propio Danilo. En aquel momento, acuérdate que era una, una contienda interna, sí, sí. y entonces las firmas eran contra Danilo, a lo mejor estas son contra Danilo, contra el PLD. Entonces resulta, pero la política tiene eh, eh, eso, eso esas esquinas sí. donde tú no la ves que son esquinas. No sé por qué alguna gente razonan que golpeando es como se gana, hay otros que piensan que. Eh, abrazando y, ac y acercándose como cómo se gana, otros tienen la lógica diferente, Eso eh, es que es un golpeo porque realmente, efectivamente eh, esos sectores ya de vamos a llamarle PLD verde y PLD amarillo eh, pues están cada cual haciendo su trabajo a ver, sin embargo yo creo que tienen una estrategia equivocada déjame decirte, porque cuando la gente ve Pugna, lo ve lejos de la concordia y aunque ustedes no lo crean, señores que nos escuchan la gente busca concordia. Se entretienen con el enfrentamiento. La gente se entretiene con los enfrentamientos, pero en el fondo hay un segmento importante de la población que busca concordia, que busca un poco de paz, que busca tranquilidad, que busca ese, esos espacios que le permitan desarrollar y ver crecer su familia y trabajar con tranquilidad. Porque la, el, el, el, la mayoría de las personas tienen esa, ese sentimiento de progreso y en la guerra solamente se benefician los que están guerreando, sí. como para después ir a buscar el botín sí. y la gente, esa lucha realmente la desdeña, la desprecia. Mucha gente cree que porque están sonando, que se hacen sonar y altisonante, eh, están ganando espacio y no se dan cuenta que además de perder su propia credibilidad, están dañando el sistema democrático. Esa es una realidad que tú la percibes en la calle. La Muy gente bien. no quiere que le hablen ya de ese partidismo. Eso es así.